Bueno a todas, a todos. Vamos a bajar un poquito, Pero bueno, veces sí, buenos, agradecerle a, a Martín Marinucci, a todo el equipo de Ferro, Ferrocarriles Argentinos, a Luciano Jazz, compañero de gestión nuestro, que es el gerente de la línea San Martín, bueno, por supuesto a Jorge Onofio, ministro de transporte de la provincia, a Susena, Fabricio, a todo el equipo que nos está acompañando. Esto es un lujo para Urlingan, Urlingan, sus vecinos quienes viajan todos los días en tren se merecen esta, esta estación este es el estado que, que todos los días trabaja desde Parqueales Argentinos para que se pueda transitar, se pueda disfrutar y podamos recuperar espacios esta pista de State Park es la primera que tiene el Distrito de Úlmica la primera que tiene el Distrito de Úlmica y es un orgullo ver a las pibas, a los pibes que van a disfrutar de este enorme espacio sabemos que hay mucho... Sabemos que hay muchos problemas, nos hacemos cargo, no somos comentaristas de los problemas, estamos todos los días y todo el día trabajando, de mí espere eso, trabajar todo el día, todos los días, articular con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, para que mis vecinas y mis vecinos vivan mucho mejor y viajen mucho mejor. Esto que firmamos con Martín tiene que ver con poder tener más cámaras de seguridad en la estación poder tener un actor de seguridad en la estación para que pueda cuidar a los que viajan, a nuestras vecinas y vecinos, un tótem también de seguridad que va a estar conectado con todo el sistema de seguridad de Urlingan. A mis espaldas, ahí ven un brazo, ya hay un domo puesto, un domo que va a cuidar y que va a vigilar y que va a estar todo el día y todos los días viendo qué es lo que pasa en este espacio. Así que es viajar mejor, estar mejor, es incluir, es tener derecho y es tener más seguridad que es lo que venimos haciendo todos los días, Martín. Ponemos una cámara y una alarma todos los días en Hulmingham. Más de mil alarmas, más de 500 cámaras. Y aquí enfrente, en 20 días, en la esquina de Rechir y Caureche, el nuevo centro de Moniteveo, con más de 30 puestos de control para que estén todos el día, todas las semanas, todo el mes, trabajando para cuidar a mis vecinas y vecinos. Te queremos mucho, Martín. Nos conocemos hace mucho. Gracias por esto, gracias por esto. Saludos al ministro de aporte y saludos también por parte del equipo a mi amigo y compañero Sergio Masi.